Estoy muy feliz de estar aquí y de poder conversar con ustedes sobre un tema muy interesante, de mucho beneficio para todos. Porque una cosa importante es cómo nos entendemos nosotros mismos. ¿Qué, qué sabemos de nosotros? Entonces, eh, en esta escuela nos entendemos como seres espirituales, como almas. Y desde esa pers perspectiva eh, entendemos que tenemos cualidades originales como la paz, la dicha, el amor, la pureza, la sabiduría, pero también... Podemos llenarnos de poderes espirituales y eh, nos llenamos de esos poderes cuando tenemos una conexión con el Supremo. Esto es muy importante porque cuando logramos eso, ese aspecto de, en la práctica, de conectarnos práctica, ¿verdad? No, no que una vez y nunca más, sino tener esa, esa práctica de todos los días. Entonces, como recibimos una influencia del Ser Supremo, esa, esa influencia que nos llega a nosotros es lo que, es lo que son los poderes interiores, espirituales, que nos permiten hacer frente a las cosas en una forma diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, cuando se presenta la oportunidad de usar un poder espiritual en particular de acuerdo a alguna circunstancia, entonces, deberíamos ser capaces de poder usarlo si nos hemos llenado, ¿verdad? Como acabo de decir, entonces por eso, si necesito, por ejemplo, el poder de adaptabilidad, ¿será que en el momento de necesitarlo, este se hace presente? Y yo puedo adaptarme suavemente a alguna circunstancia. Por ejemplo, vamos a ir a, vamos para el aeropuerto y resulta que a alguien se le olvidó el pasaporte. Entonces, ¿cómo sería yo si fuera una persona con ese poder de adaptabilidad? ¿Verdad? Una vez oía a una persona decir... Bueno, y la persona como a una hora de viaje no llevaba el pasaporte, entonces dijeron, ay, qué horror, tenemos que devolvernos. Y esta persona que sí tenía ese poder dijo, sí, nos vamos a devolver tranquilamente, lo retiramos y, y venimos otra vez. No se alteró, no se asustó. Entonces, eh, yo me debo preguntar, ¿sería yo capaz? de adaptarme a alguna situación como esa o cualquier otra. Entonces, el poder necesario para determinada circunstancia debe estar a la mano en el momento de la necesidad y no después, después de que el momento ya pasó, al día siguiente o una hora después y que entonces yo piense, ay, yo quería hacer esto, pero lo que hice fue tal otra cosa, ¿verdad? Porque así es como hemos estado viviendo la mayor parte del tiempo. Entonces, si nos conectamos con el Ser Supremo, esos poderes estarán disponibles para nosotros en el momento de la necesidad podríamos también como analizarnos y preguntarnos si mi estado interior está lleno de poder entonces ese estado interior sería el ganador en alguna circunstancia digamos desfavorable adversa o será la situación adversa la que gana, ¿verdad? Y si es la situación la que gana, quiere decir que yo entonces entraría en un estado de dolor o sufrimiento, o arrepentimiento, algo que no es positivo. Entonces, es cuando nuestro estado interno, es débil que las situaciones desfavorables nos atacan. Sí, porque las situaciones de todas maneras van a venir, siempre, siempre, siempre, siempre. Porque no depende de nosotros que existan cosas eh, que hacen los demás o que suceden, ¿no? No depende. Entonces siempre va a haber cosas que se presenten. Entonces, para que el Estado del ser sea el ganador ante una situación también tiene que haber como lo muestra la imagen, autorrespeto ¿verdad? ¿cómo me veo yo? ¿cómo es el, la visión que yo tengo de mí misma? ¿verdad? Esa imagen eh, tan bonita es yo con yo <risa> yo Viéndome con alegría, con felicidad, con confianza, con, con todas las cosas buenas, ¿verdad? Eso es autorrespeto. Soy mi propio amigo, ¿verdad? Eso es muy bonito. Y de ese autorrespeto es que también nace el, el respeto a los demás. Eso se da en forma automática. Si hay autorrespeto, hay respeto por los demás. Y entonces deberíamos ser capaces de usarlo. Por ejemplo, si necesito el poder cualquiera, eh, vamos a ver, si tener respeto por otros, por los demás, es, a ver, tiene un resultado. Que es que yo también recibo respeto, pero primero tiene que haber autorrespeto. Así entonces yo puedo ser, por ejemplo, tolerante. Y tolerante significa poder manejar las situaciones y las circunstancias con las personas con respeto y entendimiento. Entonces, ahí yo soy tolerante. Si hay respeto y entendimiento por el otro, entonces las cosas son muy diferentes, ¿verdad? También, si hay respeto, puede haber cooperación. Es más fácil que haya cooperación y es más fácil que una tarea se realice cuando hay cooperación de uno y dos y tres y cuatro y cinco. ¿verdad? las cosas son más fáciles así entonces cooperar con la tarea de los otros de cooperar es cooperar con la tarea para que los otros también sean cada vez mejores verdad entonces en esa imagen vemos los poderes están pequeñitos pero ahí los pueden ver de el poder de cooperar lo pueden ver de la de izquierda a derecha, ahí el, ese, lo que, lo que el dibujito tiene son unos deditos, un montón de deditos sosteniendo una montaña. Eso es el poder de cooperar, muy bonito. Y también el de tolerar es el que está abajo, tal vez lo podemos señalar, de un niño tirándole una piedra a un árbol y el árbol dando frutos. Así, así es como debemos ser. Entonces, eh, parte del poder del alma que logramos con introversión, ¿verdad? La introversión es ir al silencio, vernos nosotros, conectarnos con el padre. Y la introversión está ahí entre los poderes representada por una tortuguita porque la tortuga se mete en el caparazón se desconecta del entorno, ¿verdad? Entonces, es una imagen muy muy útil para esto. Entonces, algo que, que la introversión permite, vean qué importante, es el tesoro de los buenos deseos para todos. Y, y les voy a, a explicar un poquito más. Es algo... Muy, muy, muy positivo de parte de nosotros, de nuestro esfuerzo. Tener buenos deseos para todos. Independientemente de quién sea, porque todos necesitamos una energía de esa naturaleza, ¿verdad? Y también el resultado automático de eso es que nosotros recibimos también buenos deseos. No debemos, eso es lo que no debemos hacer, es causar sufrimiento. Lo que sí debemos hacer es dar felicidad, por eso los buenos deseos son importantes. Por ejemplo, en este aspecto, verdad tenemos que tener determinación de la siguiente manera, si en algún momento, a, eh, hubiera la influencia de malos deseos proveniente de donde sea, entonces nosotros, o sea, el, el método es que nosotros tengamos 10 veces más buenos deseos para así poder terminar con esa influencia de un mal deseo, ¿verdad?, los buenos deseos de nosotros se tienen que multiplicar por 10. Entonces, se trata de lo siguiente, de reducir la influencia de un deseo que no es bueno, que es malo, con el método de tener buenos deseos. Y de esa manera nos hacemos valientes en forma positiva, valientes en forma positiva, esto es el poder del alma, muy importante, y entonces vean cómo, cómo son las cosas, si no hacemos esto, ¿verdad? hablando del, del asunto de algún mal deseo hacia nosotros, si no hacemos esto, la pérdida es para nosotros, porque la persona que dio los malos deseos los dio y se fue. Pero si yo o la persona a la que están dirigidos los adopta, los recibe, los abraza, ¿quién experimenta el sufrimiento? La persona que los recibe o la persona que los dio. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener como esa visión, ¿verdad? Siempre buenos deseos hacia los demás. Nada pasa con tener buenos deseos. Es decir, es, es un sentimiento que con la práctica se va a ir desarrollando y se, se va a ir volviendo natural y fácil y normal. Entonces, es muy especial eso. ¿verdad? Entonces les voy a leer un párrafito de un libro de Daddy Yankee. Daddy Yankee era nuestra directora que dejó su cuerpo el año pasado y que habla de la bondad y dice las grandes almas aprovechan cada momento y oportunidad para dar felicidad a otros por medio de la bondad de sus pensamientos. Tales almas están dispuestas a pasar por alto las debilidades y los errores y tienen el deseo de ayudar a todos a alcanzar su potencial. Es muy a tono con lo que les decía, ¿verdad? Si alguien tiene malos deseos, no importa. Yo, de todas maneras, con el tiempo y la práctica y el entendimiento y la relación con Dios y el autorrespeto, de todas maneras, yo voy a ir perdiendo esa costumbre de sentirme insultada, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito. Así que, bueno, eh, Ahí tenemos también el poder de, de eh, ¿cómo es? El poder de soltar, de soltar el pasado, dejarlo ir, que es también lo llamamos el poder de empaquetar o de empacar, que está ahí abajito, es una valija. <ríe> ahí empacamos el pasado y ya no existe. Y este, el poder de afrontar arriba con, viendo una situación difícil, eh, etcétera, y entonces vamos a ir en otros momentos entrando con más detalle en todos estos poderes, y ahora tal vez voy a hacer un pequeño comentario de meditación cortito para terminar el tema entonces eh, nos sentamos cómodamente y vamos a dirigir la atención hacia nosotros eh, desviándola trayéndola de afuera hacia adentro y recordar que yo, el alma, soy esa energía espiritual capaz de ver en mí misma mis propias cualidades, mis poderes espirituales recibidos del Ser Supremo. Así. Me concentro en lo que soy y mantengo el pensamiento de, esa, de ese ser especial, de esa verdad, de lo que yo soy en realidad. No de lo que aprendí que era en el camino, sino de lo que sí soy de todo ese potencial espiritual que me permite a mí ser feliz y me permite llenarme de buenos deseos para los demás también. Entonces, en ese trayecto, en ese camino de llenarme de buenos deseos, me voy volviendo un ser. Valiente, insacudible, frente a cualquier circunstancia que se presente. Muchas gracias.